¿Eh? Señores, aquí, no, eso no importa. ¿Eh? Eso no importa que usted sea artista, usted es una persona, un humano, cualquiera. Este domingo fue apresado el artista urbano, Dalí Pérez, mejor conocido como secreto, el famoso biberón, en un video que circula en las redes sociales. Tenemos el video por ahí que muestra el momento justo cuando agentes de la policía apresaron al artista urbano. Eh, vamos a ver el video por ahí. Aparecer en una redada. Secreto se identificó supuestamente, pero aún así se lo llevaron detenido. Vamos a ver el video, por favor. ¿Eh? No, no, porque ustedes piensan que un artista cae preso. Artista <risa> cae preso igualito. Claro. Eh, porque usted... Me llevaron a Neto Flow. Me llevaron a mí <risa> sin hacer nada. Sin hacer nada, ¿eh? eh ¿Qué será? ¿Qué será, eh? Que el papá secreto iba en una pasola era. O sea, lo, lo, lo encontraron, no, móntalo. No vamos. No, yo soy secreto, no, móntalo. No, no a... que la regla para todo el mundo. Claro. O, secreto o en público, como quiera. Pero hay que tener cuidado, porque a veces toda gente policial quieren, quieren hacer ejemplo con, con la figura pública y a veces eh, tratan de una manera, tú me entiendes, que no es adecuada, pero eh, a, a la media hora o a la hora lo ya habían citado secreto, y lo publicó y ese tipo de cosas. No, no, no. Pero hay que tener cuidado con eso. Claro. Porque ustedes sabe cómo son las cosas y, y el entretenimiento. Hay, hay, hay policías que a veces quieren buscar sonidos. Recordemos con sujeto una vez que, que lo metieron en un lío por, por estar relajando con él. Y sujeto tuvo que hacer un día preso. <risa> por uno el policía estar relajando con él y él hablarle de una manera jocosa que se vio como que fue más. ya fueron a buscar al hombre preso. Sí, el otro no, cuando día. usted es un artista, tiene que tener cuidado sí. con la policía. Porque la policía no, vámonos de una vez porque usted sea fulano. Se lo ah, llevan más rápido si usted es un artista. ¿Qué pasa a los artistas? de un día para otro es que le falta educación y manejo porque ellos entienden que tener dinero y ser una figura ya con eso basta para burlar las autoridades Ay, pero secreto no se pegó de un día para otro no pero no te hablo no, solamente no, de él, que, de, de, él porque fue el hecho de hoy pero aquí hay gente, el secreto es uno de los mejores manejados claro ¿no? pero hay que ver el momento porque tú puedes ser Eddie Herrera y si en el momento le hablaste más al comandante te jodiste te jodiste. ¿Me entiendes? Y de tú. Es el momento claro. que habla. Es así. Sí, pero no si se, vio se que... pasó de fresco, va a llevar No, su, no, su, no, su no, no, no se vio que él estaba como alterado. Secreto. ¿Y por qué no, se lo llevaron por algo? ¿Se lo llevaron? por macarillas no, por papeles ta... no, porque él, supuestamente él andaba en el medio una hora no... porque hora si ya una pasora no, usted, se... usted la apretada Y usted, amigo, es secreto, es secreto. préstame la pasora. Usted le va... No, secreto, espérate que yo te voy a pasar los papeles. No, mira, fue no tiene papeles, <ríe> vamos no Y ya. Porque es una falta. Es una falta. Por algo lo llevaron, pero no fue por una indisciplina, porque secreto no es así. Secreto, una persona... Yo sé que por algo se lo llevaron. Se lo llevan por, por una falta, pues quizás no tenían los papeles, que, que la misma o tenía muchas personas aglomeradas y eso. por eso No, teníamos. no, ella andaba en la calle normal, ella estaba dando una vuelta, era una pasola, no sé. Pero se lo llevaron, fue por eso. Algo algo ahí de la mascarilla, no tenía los papeles, o andaba a la hora ya que no se podía transita, transitar. Recordemos que en la capital es otro horario. Hay que aquí. Sí. Y aquí y todavía como hemos manejado bien el COVID. Sí, claro, supuestamente. Y hay mucho, mucha vacuna. Supuestamente. Sí, hay muchos vacunados. Y se, se eliminaron los teteos. Aquí no se hacen teteos ya. Que no se hacen. <risa> <también hay> <risa> ¿Cómo se supone que no? Que no se hace Se que... supone que no, si no estamos metidos en, en, en, en, en, sabe de eso, en las provincias. Sabe de eso? <risa> pero secreto ¿Eh? paga una payola buena aquí. Es. No, sí que no. Recordar que secreto, eh, aquí estamos contando lo, lo bueno, lo un chin malo de eso, pero recordemos que secreto es uno de los artistas que ha habido accidente en la calle y ha montado el accidentado en su guau y se lo ha llevado a un hospital también. Una persona, tú me entiendes. Sí, Se hizo lo, lo malo, pero también hay que... En, en este tipo de situaciones siempre hay que recordar lo bueno. Secreto es una persona que ha aportado muchísimo a, a, a la población. Ahí está el video. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ven, llévate, ven. Toma, déjame llevar el niño. El libre tránsito hasta las 9, señores. ¡Ay, Dios! Por eso se veía tranquilo, claro. O sea, Comenzaba a tirar esa foto sí. con él, <risa> un <muy tan risa> una secreto. secreto. Una chercha, no es así. Es una persona disciplinada y muchos de los muchachos también, este de para todo el mundo. De todo el mundo. Claro. Es que dije, que... No, y usted, como figura de poner el ejemplo, claro, porque claro. aquí los artistas son los menos indicados para romper las reglas Porque mientras más el COVID se alarga, menos fiestas yo hacen Así entiendo ¿Hacen yo, mejor? claro, claro. Hay que ver cómo está neto, si sí está pegado es... Por ese COVID dura durar mil años, está blindado. Vámonos al, al, al, al sondeo.